La quinta edición de la Copa del Mundo se jugó en Suiza 1954. Si bien el país ya fue electo como organizador en el año 1950, su poca infraestructura lo imposibilitó a hacerlo y debió esperar cuatro años más para cumplir con todos los requisitos de la FIFA. En esta edición se implementó por primera vez la transmisión de varios de los partidos por televisión, lo que potenció aún más la Copa del Mundo. Fueron 16 los equipos clasificados, 14 a través de las eliminatorias, sumado al país anfitrión y el último campeón, Uruguay. Para este torneo, la FIFA volvió a experimentar con el sistema de campeonato. Esta vez decidieron conformar cuatro grupos con cuatro equipos cada uno, pero implementaron Dos cabezas de serie designados en forma arbitraria. Eso implicaba que aquellos países que eran considerados cabezas de serie no podían enfrentarse entre sí. Y tampoco aquellos que no lo eran. Es decir, un país tenía que disputar solamente dos partidos en vez de tres como ediciones anteriores. Si había igualdad entre algunas de las elecciones. Se debía disputar un partido de desempate para ver cuál de aquellas dos selecciones pasaba la siguiente ronda. El balón oficial de este campeonato se llamó Suiza Campeón Mundial y fue fabricada por una compañía local. Su diseño constaba de 18 paneles de cuero de color amarillo. Hungría era la máxima candidata a conquistar este certamen mundial. Llegaba a este torneo con 4 años y 31 partidos internacionales, sin conocer derrota alguna. Tenía un juego en el que combinaba la fuerza y la velocidad. Sin dudas, era el equipo del momento. En la fase de grupos, logró superar con claridad. Primero le ganó 9 a 0 a Corea del Sur y posteriormente se impuso 8 a 3 a Alemania Federal equipo que no utilizó a todos sus jugadores titulares. Posteriormente, ya en los cuartos de final, Hungría se enfrentó a Brasil en lo que se denominó la Batalla de Berna. En un partido muy violento, donde hubo tres expulsados, dos por parte de Brasil y uno de Hungría, el conjunto europeo logró imponerse por 4 a 2. Sin embargo, el final del partido estuvo caracterizado por una verdadera batalla campal, donde varios jugadores sufrieron lesiones e incluso cortes en varias partes del cuerpo. Pese a las lesiones, Hungría salió a jugar de gran manera la semifinal frente a Uruguay. En un partido muy dinámico, muy disputado, el conjunto europeo volvió a ganar 4-2, pero esta vez en el tiempo extra. De acuerdo a las crónicas de la época, este partido se considera como uno de los mejores en la historia de los Mundiales. Los uruguayos llegaban como los vigentes campeones del mundo y previamente derrotaron a Inglaterra. El equipo favorito llegó a la final y en esa instancia debía enfrentarse a Alemania Federal, al equipo que le había derrotado por goleada en la fase previa. Mientras los teutones llegaron al partido decisivo luego de vencer primeramente a yugoslavia y luego a Austria en las fases previas. Los húngaros rápidamente hicieron prevalecer su favoritismo y en los primeros minutos de juego ya ganaban 2 a 0, sin embargo su confianza hizo que cometieran un grave error, el equipo se relajó y los alemanes lograron igualar el partido antes de finalizar el primer tiempo. Ya en la etapa complementaria, los alemanes lograron adaptarse al juego de Hungría y con el correr de los minutos hicieron prevalecer su rudeza. y en el minuto 84 de juego marcó el 3 a 2 definitivo. Hungría nunca supo cuándo perdió el control del juego y en la historia quedó como una de las grandes elecciones sin corona. Por su parte, Alemania conquistó su primer título mundial, a lo que se denominó el Milagro de Berna. No te pierdas el siguiente capítulo, donde hablaremos de Suecia 1958 y la aparición de un grande, el Este.